Mi héroe. Y la razón por la que los escaras no se han zampado en mi hígado. Malditos escaras. Su creciente actividad ha echado a perder mi investigación. ¿En qué trabajas exactamente? Busco un texto arcanista perdido que se llama Manuscrito Elíseo. Lo redactaron algunos de los primeros miembros de nuestra orden y lleva generaciones perdido. Algunos arcanistas creen que su contenido podría ayudarnos a predecir el comportamiento de las herramientas de los moldeadores. Imagina si supiéramos que una reliquia va a crear una tormenta de fuego, escorpidones o que va a hacerte añicos. ¿Salvaríamos vidas? Claro. Cualquier información, por pequeña que sea, es de ayuda. ¿Has avanzado? El heroico trabajo que llevaron a cabo mis asistentes, que en paz investiguen, me llevó a buen puerto. Resulta que había una manera mucho más ingeniosa de transmitir el conocimiento. Runas invisibles. ¿Runas? Invisibles, sí. ¿Y cómo las...? Ajá. tengo tu atención. Solo tienes que seguir con la aventura para averiguarlo, ¿no crees? Según mi nuestra investigación, hay un lugar con potencial para responder a nuestros interrogantes. Dime a dónde tengo que ir. oído a una salsa. Aquí estamos, vaya, las tomas de los árboles son muy frondosas por aquí ¿Qué estoy buscando? Algún tipo de indicación, algo que los demás arcanistas pudieran reconocer Seguro de que es aquí Unos lupones muy fieros se han instalado aquí ¿Te importaría librarte de ellos? O... Eso está hecho ¿Qué criaturas más asquerosas? Vale, vamos a buscar el indicador Ahí, sí Qué diseño más inusual Esto, esto antes. Solo se activará con el este estímulo adecuado. ¿Qué es? Una alteración de la energía. Si provocamos una lo suficientemente grande, el indicador se activará. ¿Como una alarma ante incendios? Exacto. Ese objeto moldeador frente al indicador pide ecos a gritos. Entendido. Vamos a provocar el incendio. ...se activará sin una alteración de energía más grande. Necesitamos más ecos. Colaborar. Claro. ¿Cómo subiste de estas runas ocultas que estamos buscando? Cuando me di cuenta de la gran necesidad de secretismo que hay en nuestra historia, dio lugar a nuevas formas de percibir la investigación que ya tenía. Solo esta tarea ya precisaría de varias noches incómodas en la jungla. Ese libro que estás buscando? El manuscrito de Eliseo. Eso. ¿Qué crees que encontrarás en él? ¿Encontrar? Bueno, los arcanistas buscan la verdad, pero el tiempo la tergiversa, La oculta, el manuscrito, es la ventana a una verdad muy antigua. ¿Qué crees que pasará cuando activemos el indicador? No lo sé con certeza, pero mi teoría es que aprenderemos algo sobre las runas ocultas. Tenemos a un grupo de escaras. Por supuesto. Les encanta merodear por aquí. Tienen una sensibilidad especial ante ciertos tipos de energía. Sin duda guarda relación con su fisiología insectil. Me pregunto si. Ahora mismo me pillas al goleado, ¿mazayas? Ya, sí. Ya. Pongan en tu camino. No entraban en mis planes a hacerlo. Vamos a por esos ecos. Están en una jaula. Vaya inutilidad. Es como un cebo para ir a los... ¡Ah! ¡Qué e inteligente! Low. Puedo llegar. El indicador. La alarma antincendio arcanista. Exactamente. arcanistas. Sí Con eso debería bastar Pero creo que sé cómo encontrar más runas ¿Crees que servirán para algo? Sí, te lo explicaré cuando regreses a Fuerte Tarsis Pero antes, quiero darte las gracias Estas runas son la clave para encontrar el manuscrito Eliseo Estoy convencido de ello Mira quién ha vuelto de una pieza. Zoe, ¿me esperabas a Cachitos? ¿A ti? Jamás. Asumo que me traes trabajo. Siempre está bien echarle un vistazo a tu alabarda tras el espectáculo. ¿Qué has hecho esta vez? Mi trabajo, nada más. Anda, mira. Jamás lo habría dicho. Solo quiero asegurarme de que está todo en orden. Así me gusta. Escaras, bestias, disparates con reliquias... Ahí fuera, toda precaución es poca. Haré unas cuantas comprobaciones rutinarias y me aseguraré de que todo esté en su sitio. No afectará el rendimiento, pero ya que estoy, voy a añadirle un tejido transpirable al acolchado interior. No me voy a quejar. Más te vale. Si te vas a tirar de cabeza al caos, mejor hacerlo con comodidad. Me gusta como piensas. Tengo mis momentos. Largo. Haré las comprobaciones mientras estás fuera. ¿Crees que habrá hecho? Una marcas? Librancero? Librancero, genial, estás aquí. Mazayas, ¿quieres algo? Que si quiero? Ah, no, no. Tengo algo. ¿Te acuerdas de esa energía extraña que emitían las runas? Recuerdo que mencionaste algo cuando fui a por ellas. He conseguido aislar e identificar el patrón de energía. Se lo he mandado a los encriptadores. ¿Para que me ayuden a encontrar esas runas invisibles? Que son la clave para desentrañar otro misterio insondable. Lo que significa que quieres que vaya a por más. Sí, cuantas más, mejor. Cuando tengas suficientes, estoy seguro de que encontraré la ubicación del manuscrito elíseo. Seguro. Tengo unas cuantas pistas, es todo muy prometedor. Hablamos luego. Vale, Mazayas. He oído. Ah, el Librancero. ¿En qué puede ayudarte hoy, Mazayas Errol Sumner? Solo quería ver cómo estabas. Mi investigación avanza, sigo vivo y muy contento. Quería invitarte a una copa como agradecimiento por haberme rescatado, pero luego recordé que me habían prohibido la entrada al bar. ¿Te han prohibido la entrada? ¿Y eso? Ah, por... por iniciar peleas. No me siento orgulloso, pero es así. Alguien empezó a reírse de la teoría de la obsolescencia diurna de Von Blatt y de repente me vi con los nudillos en carne viva. Seguro que sabes de qué hablo. Sí, sea lo que te refieres. Las emociones se apoderan de ti. Exacto. A veces los viejos impulsos se apoderan de mí. ¿Viejos impulsos? Uno coge malas costumbres al criarse en las calles de Helios Tuve que aprender las enseñanzas básicas de los arcanistas. El discurso, el diálogo y la cortesía. Las agresiones son puro instinto. No sabía que te habías criado en las calles. No lo voy contando por ahí. Deberías estar orgulloso. Eres un superviviente. Este mundo necesita más arcanistas como tú. ¿Como yo? ¿Quieres más huérfanitos que tengan que aprender a buscarse la vida? No me refería a... Lo he entendido. Menos blandos e intelectuales y más cinismo y nudillos en carne viva. ¿Sabes? Preferiría un mundo en el que a nadie le saliera callo en el alma. Pero ese no es el mundo en el que vivimos. Aceptar plenamente los defectos del mundo e inhibe la voluntad de cambiarlo. ¿Y podemos cambiarlo? Gracias al conocimiento podemos hacer un mundo mejor. Eso es lo que hace la orden de los arcanistas. Eso es lo que yo hago. Ahora que hablamos del tema, tengo unos experimentos que supervisar. No quiero que explote nada y haya más huérfanos. He oído a Tassi.